Buenas noches, pues parece que hay una falla a nivel nacional en el servicio de Easy en internet y también en el servicio de Google, aquí podemos ver las principales ciudades que están afectadas por el, la falla en Easy. al parecer es Ciudad de México, Tijuana Mexicali, Ecatepec, Naucalpan, Tula y... Vamos a ver aquí las fallas que también se presentan en Google. Aquí la tenemos abierta. La ciudad de México, Monterrey y Guadalajara presentan, eh, pues principalmente errores en, en el buscador, en Gmail. Pero aquí lo importante es que en esta noche de, de luna llena, vemos pues cómo están algunos servicios básicos con estas fallas: Telcel, Easy y Google. Hace un momento estaban color rojo, ahora está un poco naranja. Pero vemos que desde las. 6 de la tarde y a las 9 de la noche, hace una hora y media. Y ahora mismo está en uno de los momentos más altos de sus fallas, principalmente en el sitio web y en el logueo de varios servicios. Si presentas alguna falla, por favor, compártela en los comentarios. Se trata de Google y de Easy, Easy Telecom, Easy que es uno de los servicios que busco pues, más regularidad se tienen, aquí también desde las 7 pero el momento más alto, 9 y media de la noche, a las 10.18 y ahora mismo 10 y media 10.30 eh, incluso el 26 de abril también estaban reportando fallas y en y sí, el 2% es en telefonía el problema, el 1% en el sitio web pero el, la mayor parte obviamente es en el servicio de internet si tienes alguna falla por favor repórtalo en los comentarios pues para saber como es que te está afectando en tu localidad este esta interrupción en el servicio de Easy y de Google